Buenos días. En primer lugar, agradecer a Pierre la invitación a participar en este acto. El tema que vamos a tratar. Un poco se ha hablado ya durante la mañana de la importancia que tiene, del cómo las ciudades cada vez hay más una población urbana y esa población urbana cada vez va a estar más expuesta a la contaminación. Según un informe reciente de la OMS, el 90%, el 80% de la población mundial está expuesta a lo que es contaminantes ambientales. Además, hasta ahora, hasta hace unos años, la contaminación se pensaba, está en el aire, va a los bronquios, afecta a los pulmones y ahí se queda. Pero digamos, estudios recientes, estudios de series temporales, determinando la asociación entre contaminación atmosférica y diferentes patologías, ha confirmado que hay patologías muy graves, como es patologías cerebrales, el ictus patologías cardíacas, el infarto, que están asociados a la contaminación. Hasta, hasta un 36% de perdón, 36 de muertes por cáncer, 34% por ictus y 27% por fallo cardíaco. Es decir, lo que sucede con los contaminantes es que no se queda en el pulmón. Hay partículas de gran tamaño, PM10, PM2,5, que sí que quedan atrapadas a nivel de los bronquios, pero hay lo que llamamos partículas ultrafinas que atraviesan el alveolo y provocan estos problemas sistémicos, provocan reacciones sistémicas. Clásicamente la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, pues la contaminación guarda un gran paralelismo, no provoca muertes inmediatas, pero sí que vemos que hay patologías, patologías muy graves, en muchos casos mortales, asociadas a la contaminación atmosférica. Siete millones de personas mueren en el mundo como consecuencia de la contaminación. Cuando esos datos, es decir, mucho más que el SIDA y la malaria juntos, cuando esos datos los traemos a nivel nacional, hablamos de 25.000 fallecimientos, hablamos de equivalentes a una patología tan prevalente como es la diabetes. ¿De dónde vienen los contaminantes? Pues, por una parte, de las plantas energéticas, de la actividad industrial, de la actividad agrícola, de las calefacciones y, sobre todo, también de lo que son los vehículos. Es decir, la combustión de esas sustancias, de esos contaminantes fósiles, va a liberar a la atmósfera partículas, gases, y, como decía, lo más importante son esas partículas ultrafinas que son las responsables de esas patologías sistémicas. Hablamos de inflamación sistémica por los contaminantes porque los daños son sistémicos y esos son los daños más graves. En cuanto a efectos cardiovasculares, por ir hablando de cada uno de los campos, se ha demostrado una asociación estrecha entre lo que es partículas y patología vascular. La Academia Americana de Cardiología presenta estudios consistentes de la asociación de lo que son arritmias, de lo que es isquemia cardíaca, de lo que es patología cardiovascular con la concentración de partículas ambientales. Se asocian esas patologías con nivel de partículas y se comprueba cómo aumentan cuando aumentan las partículas de forma paralela. Una relación causa-efecto muy clara. ¿Cómo, ¿Cómo producen este efecto? Pues eh, los contaminantes van a dañar el endotelio, van a dañar la pared vascular y ese daño que producen estas sustancias tóxicas van a provocar un efecto inflamatorio y un efecto reparador que en definitiva lo que va a provocar es una respuesta en forma de fibrosis que son las placas de aterosclerosis. Eso va a dar lugar a una disminución en el flujo sanguíneo y son esas enfermedades tanto cerebrales como cardiovasculares. Los órganos más sensibles son los que más pronto se afectan. Tenemos aquí un ejemplo y, por otro lado, esto estas, que vemos aquí, esta respuesta inflamatoria vascular se libera de las arterias y va a dar lugar a cuadros de trombosis. Es decir, se comprueba aumento de plaquetas, aumento de fibrinógenos. Es decir, por una parte, isquemia, no llega sangre, y por otra parte, llegan trombos que impiden la circulación. Esa es la consecuencia a nivel cardiovascular de lo que es la contaminación. Puede haber episodios agudos, en los cuales puede, digamos, podemos llegar a efectos de mortalidad o exposiciones a largo plazo, como digo, que dan lugar a esos episodios. Es decir, y hasta ahora solo habíamos prestado atención a los enfermos que empeoran. Es decir, evidentemente los más afectados son los más sensibles y los que más le afectan. Pero las personas sanas también les afecta. Y ese efecto en las personas jóvenes, sin problemas de salud, se va a ir comprobando a largo plazo. Es decir, va a ser... A largo plazo, cuando van a aparecer todas esas alteraciones y todas esas patologías que van a dar lugar a un empeoramiento y presentación de enfermedades muy prevalentes. Otro efecto es el cáncer. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer tiene etiquetado como causa clara, como causa evidente de cáncer de pulmón, lo que es la contaminación ambiental. Es, decir, es algo no solo en Europa, sino en otros países, Sudamérica... Eh, lo que es Asia, Oceanía, es decir, a nivel mundial está demostrada esta asociación, ojo, y los estudios más consistentes son en los no fumadores, es decir, no tiene nada que ver con el humor del tabaco, es directamente el contaminante el que causa el cáncer del pulmón, de tal manera que... El riesgo de cáncer está también demostrado que aumenta, se aumentan los niveles de contaminantes, más contaminantes, más prevalencia de cáncer y, por otro lado, eso lleva a etiquetarle como primera categoría, como primera causa 1A, primero en la lista la contaminación como causa de cáncer de pulmón. Pero no solo va a ser a nivel de pulmón, sino también manifestaciones de cáncer se van a producir a nivel de lo que es cáncer de vejiga en el varón, cáncer de mama en la mujer, o alteraciones a nivel de leucemia, sobre todo en los niños, leucemia linfoblástica estrechamente relacionada con el cáncer. Es decir, no hace falta exposiciones prolongadas durante muchos años para que aparezcan. En personas con predisposición, niños, puede ya aparecer y manifestarse relación muy estrecha con la leucemia linfoblástica. También, de otra parte, igual que hablábamos del daño endotelial, esa sustancia tóxica, esa sustancia nociva, esa agresión que tiene el organismo, hace que se produzca daño genético. Y el daño genético va a producir alteraciones citogenéticas, va a dar lugar a mutaciones y eso es una de las causas de cáncer. Es decir, directamente a nivel pulmonar, pero también otros tipos de cáncer debido a lo que hablamos, esas partículas ultrafinas atraviesan el alveolo, llegan a todos los sitios y provocan esa inflamación sistémica y esas manifestaciones de cáncer en distintos tejidos. Por otro lado, hablamos de patologías muy graves, pero luego también hay patologías eh, muy prevalentes. Es decir, las enfermedades alérgicas, pero hace un par de décadas, pues afectaron al 4 o 10% de la población. Ahora estamos ya en el 20-25 y se habla que en un par de décadas estaremos en el 50%. Es decir, hay un aumento exponencial. ¿A qué se debe? Pues, por una parte, que los contaminantes dañan el bronquio, producen daño a, a, a nivel de esos bronquios, y ese daño hace que las sustancias alérgicas afecten con mucha mayor, mayor facilidad pero el efecto de los contaminantes no se queda ahí, afecta también a las plantas. Las plantas tienen estrés, les provoca estrés el contaminante y eso da lugar a que los polenes sean más potentes, más alergénicos y más agresivos. Es decir, la cantidad de polen recolectado no ha aumentado en los últimos 30 años. Sin embargo, las enfermedades alérgicas, la alergia al polen se ha multiplicado. Vemos como por ejemplo, algo que conocéis mucho, el polen de olivo, pues resulta que por efecto de la contaminación, por efecto del calentamiento global, por efecto del cambio climático, pues resulta que, y vemos este estudio, de los compañeros de COLA, que ha adelantado su polinización en dos semanas. Eso significa que, igual que sucede con las gramíneas con otros pólenes, si empiezan antes y otros que se prolongan más, pues lo que antes la alergia, a las personas alérgicas le duraban dos meses, ahora les dura cuatro, seis, casi ocho meses o casi todo el año. Es decir, el efecto de la contaminación, el efecto del cambio climático aumenta la prevalencia, la duración y además la intensidad de las enfermedades alérgicas. Vemos como este adelanto. Vemos en Japón, ahí les veis, esto es el polen de los setos, el polen de, de los setos de jardín que tenemos en las viviendas unifamiliares. Pues ahí es algo muy general y afecta a tanta población, llega a afectar al 36% de la población que ellos le dicen la aflicción nacional. Es decir, es que llega el polen, llega la alergia, llega la contaminación y realmente nos pasamos dos o tres meses con síntomas a diarios y además síntomas intensos. Un efecto de la, contaminación es, de, de la contaminación y cambio climático son las tormentas. Las tormentas son esas corrientes de aire que durante se producen movimientos descendentes que luego arrastran por el suelo y que luego suben a la atmósfera. Entonces, lo que hacen es arrastrar el polen y ese polen que en la época de mayo-junio estaba en el aire no ha desaparecido, está en el suelo y esas partículas de polen vuelven otra vez a la atmósfera. Nosotros hicimos un estudio sobre esto, es decir, que es también lo que sucede con el polen de gramíneas, es decir, esos días de humedad, esos días de tormenta, el polen, esa membrana que tiene es muy sensible a cambios osmóticos y se rompe y de cada polen de gramíneas salen hasta 500 y 700 partículas que además al ser muy pequeñas tiene un mayor grado de penetrabilidad bronquial. Entonces, estas tormentas, estos aerosoles alergénicos que vemos aquí, pues, son los que van a aumentar la severidad y las crisis de asma. Ahí está en la literatura crisis de asma. Melbourne, Melbourne, en Londres, es decir, en distintas ciudades, asociadas a que cuando el polen está alto y hay tormentas, se rompen los polen y hay epidemias. Es decir, se llenan los hospitales de enfermos asmáticos que han empeorado sus crisis como consecuencia de las tormentas. Nosotros tenemos un estudio en el cual demostramos el cómo, aquí tenéis los granos de polen en azul, y comprobamos cómo en días de otoño que no había granos de polen, sin embargo, los enfermos están malos. Es decir, que los síntomas que están en rojo, vemos como aquí están muy claros. Y comprobamos que cuando, en lugar del grano de polen, analizamos la cantidad de partículas alergénicas que habían subido con la tormenta, pues que no solo era mayo-junio cuando había polen, sino que en octubre, noviembre, cuando lo que hay son tormentas, pues ese polen vuelve a afectar a los pacientes. Es decir, los pacientes prolongan los síntomas durante casi todo el año como consecuencia de la contaminación. También la alternaria es un hongo atmosférico con mayor prevalencia en, en niños, en personas jóvenes y que igual, también como vemos aquí, se llegan a romper las partículas, tienen una mayor penetración bronquial y da lugar a fenómenos más graves y más severos. Uno, un, un escenario muy interesante es, durante los Juegos Olímpicos, a ver, ¿eh? aquí tenemos, durante los Juegos Olímpicos, mmm, siempre se pretende que los atletas tengan las mejores marcas. Entonces, se trata de que la atmósfera esté lo más limpia posible. Aquí tenemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de eh, Pekín, el cómo estaba la atmósfera cuatro semanas antes de comenzar la, lo, lo, lo que eran los Juegos, el 1 de junio. Y, sin embargo, vemos cómo durante los Juegos Olímpicos la atmósfera, como por obra y gracia, se vuelve limpia. Es decir, que para que los atletas vayan y que haya esas buenas marcas hace falta que el aire esté limpio. ¿Qué hacen? Restringir tráfico, actividad industrial, es decir, en definitiva, disminuir la contaminación. Luego, eso es posible. Ciudades limpias son posibles. ¿Eh? Tenéis este estudio que es muy interesante, el cómo... ...durante los Juegos Preolímpicos hay mucha contaminación, en la contaminación baja y luego se acaba la fiesta. Es decir, que en cuanto pasa lo que es los Juegos Olímpicos, volvemos otra vez. Llegan a disminuir hasta un 28% el ozono y 31% de las partículas. Es decir, que hay opciones, hay alternativas. Lo que pasa es que no hay voluntad para hacerlas. Vemos aquí también gráficamente, como esto es de la olimpiada de Los Ángeles, como antes de los Juegos Olímpicos la asistencia a urgencias por eventos agudos de asma era de un 40%, 44%, mientras que los fenómenos no asmáticos no había ningún problema con ellos. ¿eh? Es decir, que realmente era, los episodios de asma disminuyen, veis, hasta un 44% y el resto de las patologías no se alteran. Es decir, si yo bajo la contaminación, los pacientes evolucionan mejor. También este es un trabajo muy interesante que está hecho en Londres. Entonces, son eh, un total de 60 pacientes que están dos horas caminando por una calle de alta densidad de tráfico, lo que es Oxford Street, y por otro lado, luego en otro día, van a estar durante esas dos horas caminando por Hyde Park. Se compara cómo es la evolución de su función pulmonar. Pues lo veis aquí, veis aquí en la parte de la izquierda, el cómo es más bajo, lo que es tanto lo que es la ...actividad, capacidad vital como la fuerza de salida de aire. Y además la inflamación que se produce es una inflamación neutrofílica. Es decir, la contaminación produce una inflamación que responde peor al tratamiento del asma. Es decir, no solo tienen más asma, no solo están peor... ...sino que además los fármacos como consecuencia de esta inflamación que produce la contaminación... ...la evolución de los pacientes es peor. Nosotros hicimos un estudio comparando dos núcleos industriales. Realmente llevamos más de dos décadas estudiando lo que es la contaminación... Y aquí estudiamos pacientes de Portollano y Ciudad Real. Son dos ciudades distantes, solo 37 kilómetros, y la única diferencia, como veis, es la contaminación. Como veis, Portollano tiene refinería petroquímica, fábrica de fertilizantes, dos centrales térmicas, mientras que Ciudad Real es una ciudad preferentemente de servicios. Pues vemos el cómo se analizaron durante seis semanas la evolución de los pacientes y comprobáis cómo, por ejemplo, la cantidad ...de fármacos y el, los síntomas de los pacientes empeoraron hasta un 15% en lo que es Puerto Llano con respecto a Ciudad real. Es decir que, digamos, el riesgo de asma, el riesgo de síntomas empeora. Esos pacientes requieren más medicación para controlar sus síntomas como consecuencia de que están expuestos a mayor cantidad de contaminantes. ¿Veis? Incluso, es decir, yo estoy peor porque preciso más medicación de rescate, bentolín, terbasmin, si eh, alguien que sea asmático lo sabe porque tengo más crisis de asma. Pues, como veis, la comparación entre los días que no se superaba el umbral del ozono con respecto a cuando se supera el umbral del ozono, pues se ve claramente que esa cantidad de fármacos es mayor porque el asma les afecta más. Y de esto no se escapa a nadie. Es decir, que cualquier ciudad, cualquier UV, pues está expuesto a contaminantes. Evidentemente, y como hemos escuchado durante esta mañana, zonas como Murcia, con una gran sensibilidad por el medio ambiente, pues lógicamente estos episodios son mucho menores. Aquí tenéis datos recientes del tercer trimestre, veis en San Basilio, pues solo dos operaciones en un trimestre de ozono. En Puerto Llano el estudio duró mes y medio y tuvimos 13, es decir, tuvimos mucho más en la mitad de tiempo, pero mucho más que lo que es aquí, es decir, llega a todos sitios, pero no en todos los lugares afecta por igual, porque si se toman medidas, pues el efecto disminuye mucho. Como decía, no solo afecta a lo que son eh, los bronquios, lo que es los pulmones, lo que es bronquitis, enfermedad pulmonar, sino que esas plantas son más alergénicas. Nosotros dijimos, oye, ¿será porque los contaminantes les afecta directamente a los bronquios o también les afecta a las plantas? Pues aquí tenéis polen de gramíneas, eh, recolectado en la misma temporada en Puerto Llano, expuesta a estos contaminantes que decimos, y en Ciudad Real, y veis el cómo... Esto es Puerto Llano ¿eh? y se ve con claridad el cómo con respecto a la calle 3 de Ciudad Real veis mayor intensidad proteica, lo veis aquí también, con lo cual mayor potencia alergénica, mayor capacidad de provocar síntomas. El polen de las ciudades es siempre mucho más agresivo que el polen del campo y por eso también vemos mucho más alergia en las ciudades que lo que vemos en los ambientes rurales. Finalmente, comentaros, es un estudio en el que estamos trabajando ahora, lo hemos comenzado este año. Es un estudio multicéntrico, participan dos hospitales, uno de Madrid, nosotros de Ciudad Real. Participan luego otros grupos básicos, de la Universidad Politécnica, Hospital de Málaga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la evolución de pacientes asmáticos de Madrid, ciudad muy contaminada, como sabéis, con respecto a Ciudad Real, que ya la vez anterior demostró ser un buen control de no exposición a contaminantes. Vamos a ver la evolución de esos pacientes asmáticos durante lo que son dos años, dos temporadas. Vamos a ver lo que decía antes, ese tipo de inflamación. El asma no es igual en todos los pacientes. Y el asma en los pacientes que están expuestos a contaminantes es mucho peor, mucho más agresivo y además responde menos a la medicación. Pero además no nos vamos a quedar ahí. Vamos a estudiar también lo que son las plantas. Vamos a estudiar gramíneas de Madrid y gramíneas de Ciudad Real. Y no solo el polen, sino también la planta. Y analizar características fisiológicas de la planta, características genéticas de la planta, DNA, para de esa forma conocer las modificaciones que producen los contaminantes en la planta y como consecuencia ese polen más agresivo, más alergénico. Y por otro lado, la respuesta bronquial, la respuesta asmática de las personas que están expuestas a esos contaminantes. La peor contaminación es la contaminación urbana la contaminación de las ciudades, como se ha dicho antes, sometidos a partículas diésel, sobre todo tráfico de vehículos y demás. Hay las medidas que se están tratando de, de implementar en Madrid para disminuir, disminuir precisamente el tráfico de vehículos. Y además, este modelo, a diferencia del anterior, donde en Puerto Llano hablamos de contaminación industrial, probablemente, muy probablemente, la hipótesis nuestra es que el efecto sobre los pacientes, el efecto sobre el asma bronquial y sobre la alergia sea mucho más manifiesto que el anterior que tuvimos en nuestro estudio previo.